en puntales te invito. qué hace querido, querido qué hace Fabián las bien manda bien mi rey... ah, cómo le va festejando ¿sí? para no no zapato ah, pero esas botas que te pusiste <risa> muestra señor director lo como lo que es esto no marra, <risa> chico ah, empezamos con los <risa> chivos de arranque <risa> Bueno, escucha, escucha. Estamos todos, todos esperándote. Te hemos ido a buscar al aeropuerto a todos lados. Mirá. ¿Cómo ¿Encontraste? ¿Cómo encontraste? Estamos acá en la playa. Los amo, sí, acá, me encanta. ¿Estuviste acá disfrutando con amigos? Bueno, vemos a Fabiancito que está acá al lado, un divino como siempre. No, acá estamos. Es Fabián, Fabián es alcohólico. La vida, la vida, la vida qué es? No, no, Fabián le gusta el champagne y bueno, fanático del champagne. Pero vos también eh, fanática del champagne. Yo sí, me encanta el champagne. Ah, el ¿Champagne? <risas> tema ese que sí, sí. El ¿Champagne? Champagne, sí, me gusta, me gusta. Bueno, hay motivos para festejar en la oh, familia, oh, ¿sí? Ay, gracias, voy a ser tía. <risas> Todos me felicitan, así que muy contenta, súper feliz. Va, voy a ser una gran tía. <risas> ¿Vas a ser una tía de esa lapispireta? Sí, ¿Qué es? Una como media locadita. No, una... no, no. no yo soy senera, ¿Le voy a comprar muchas cosas al bebé? Y, sí, ¿Por sí, qué sí. Qué al bebé. ¿sí? No, sabemos, no sabemos si es nene, nena. Todavía no compré nada porque no sabía. Pero bueno, van a empezar los regalos muy pronto. No, yo ya lo sabía, pero bueno, un secreto, no se puede contar nada, ¿viste? Pero él hizo muy bien porque lo blanqueó sí. antes de arrancar este gran programa que va a matar. Es verdad, es verdad, sí, sí, sí, lo blanqueó y bueno, bien, bien, todos lo saben ahora, sí, sí, sí. Escuchame una cosita, y, y a vos, ¿cómo te fue en el hotel? ¿Qué pasó con el hotel? el hotel bien, estuve, entré, estuve una semanita, no, pero pará, entré, volví a entrar. Y súper bien. ¡Ataque! ¡Rebotaste! ¡Rebotaste! ¡No puedo decir eso! Bueno, no, no, no, entonces, el hotel, el hotel está bien, entonces. El hotel me encanta. Eh, muy bueno, muchas peleas, Pampita Divina ahí, muy bien, eh, todo muy lindo, muchas peleas está bueno hay que verlo chicos es verdad es verdad que te pusieron una prueba y dijiste no esto yo no no no eso no es verdad no hice todas las pruebas sí me costaban pero bueno ah, tuviste que pude esforzarte. sí sí me esforcé bastante difícil son las pruebas pero más de hombre no de hombre. No, no, no. no Yo vi no, yo, yo, yo, yo, yo, yo vi algo ahí y supe que en una dijiste, ¿cómo? Yo esto no lo hago. No, no. Y eran difíciles, pero bueno, hice lo que pude, chicos. una cosa, ¿te llevaste bien, por ejemplo, con Abigail Pereira? Sí, súper. Muy copada ella. Sí, sí, sí. Con todos. Yo me llevo bien con todo el mundo. Sí, pero ella estaba en un momento en tu equipo. Ella estaba en mi equipo, sí, así es. No, muy copada, la verdad. Copada, sí, buena bien. onda, buena onda. ¿Y le gusta polemizar? ¿Qué es lo que hablan así? Como lo que no sale al aire. Hay muchas cosas, no sé si van a salir al aire, pero muy picantes sí, en esta temporada. Muchas peleas, mucho odio, ¿Ah, más que la primera, así ¿Ah, que lo mirá? tienen que ver. Es mejor que Gran Hermano, chicos. ¿Ah, así que aprendete al 13. Está cargado entonces de polémica, de discusión. Polémica, discusiones, odio, Odios. mucho odio, suspenso. suspenso. Y alguno que otro romance, oh, por ahí. Eso, eso. Hay gente que se enamora, está, pero radis. Sí, todo, todo, todo. Perdón, perdón, perdón, pero eso de que hay enamoramientos sí, y chichoneos, ¿se puede decir más chichoneo sí, que amor? Sí, hay alguna cosita, pero no como la primera temporada, ¿viste? Ah, ah, pero sí, alguna cosita hay. ¿Estás hablando de ti? No, de mí no, yo estoy en pareja, eh, no, ah, no, por y eso, menos. Por eso. ¿Cómo pareja? Eh... ¿Cómo es el asunto <risa> ese? Eh? Bueno, no importa, yo no hablo de mi vida. <risa> <risa> pero no, no, no me gusta, nunca saldría con alguien en un reality. Ah. Pero bueno, otra gente que lo hace, así que van a tener que le, ver el hotel, chicos. Le va, le va bien. Pero entonces tú, sí. te, entonces confirmamos que no te separás. No, eh, ¿Te no, ¿Te no les voy a contar bien, pero, no, pero sigo con mi novio. De eso, ¿no? Sí, sí, bien. sí. Esto volumen. no, Luke, me encanta. No, ¿Te gusta? ¿Te ¿Me queda bien? Le gusta, sí, sí, está enamorado, es mi obvio No, la pelía, ¿viste? No, la no, ya la estamos bien, eso, ya estamos bien, enamorados, no, perdonó, felices No voy a contestar de nada ¿Qué? Lo importante es que estamos hay amor. bien, Ay, amor, hay amor, chicos hay, amor. hay reconciliación y hubo muchos mimos que... porque te vemos preciosa ¡Ay, gracias! Ay, sí, hubo reconciliación Sí, pero yo estoy linda siempre. No, sé que sí. Bueno, son linda, son linda. ¿un qué? hijos, chicos. No, perdón, pero no, no. Quizás a los 40 años. Falta mucho. Falta mucho, soy muy joven todavía. No, no, ahora quiero disfrutar la vida, champagne, joda. Playa. Bueno, y esta noche participar de esta cena maravillosa es. que vamos a tener. Voy a estar en el evento con Fabián, acá mi amigo, sí, mi amiga, así que bueno, ahí vamos a estar. Disfrutando la noche. Disfrutando la noche, compartiendo sí, sí. con muchos amigos y además haciendo una acción solidaria, que eso es lo que está Así bueno. Así es, muy, muy importante, exactamente. Sí, sí, sí. ¿Te puedo sí, preguntar sí. si vas a cantar hoy? Yo, cantar, sí, mi no, tema, champagne sí, por, eso. por puede ser. ¿Te, ¿Te, ¿te gusta? Vamos un Champagne shower, ah, ¿qué te parece? ¡Ah! ¿Tiramos champagne? <risa> puede ser, ¿eh? Puede ¿te ser. Gusta, ¿Te gusta? Sí, bueno, divertirse entonces. Unos Gracias. días en Punta del Este, pasarlo bien con Gracias. amigos, lindos amigos. Y, casa, además, y, y además, y además. Quién le diga, quién le diga que ahí nos cuente algo más sobre ese corazón claro. que estuvo herido y que ahora está recompuesto. Ah, ok, dale, les voy a contar. Y estoy viendo dos, tres días más. Sí, sí, sí, sí, sí. Muchas gracias, chicos, bueno, los año, quiero. Buen año. Bueno, ahí estaba Charlotte Rubísima. En el hotel, Como verán, que está todo. en la playa, contó medio todo. hotel de los famosos, contó que se todo. fue, que volvió, que hubo romance. Eh, que hay mucha pelea, que es cierto. Ahí me contaron lo, los productores que están grabando el programa esta mañana que se sorprendieron por el nivel de violencia de algunos participantes. Ah. Verbal y de la Pásica. otra. Bueno, ya contamos que hubo un expulsado, que es el hermano eh, de Majo Martino, que se va a ver más adelante sí. todo lo que pasó. Hay que ver cómo lo cuentan. Y ahí ver, se explicará y hay que ver cómo lo cuentan. Eh, el problema es que los famosos no pueden hablar se supone salvo Charlotte que sí. habló sin ningún problema eh, porque tienen confidencialidad firmada y esto y qué pasa ante esta situación no, no va a pasar nada es porto. Argentina no, claro tenés razón está Cristina suelta qué va a pasar nada pero creo que legalmente podrían iniciar acciones legales por romper la confidencialidad sí pero no sé pero hasta, pero... hasta ¿no? dónde contó hasta dónde tremendo. pero bueno esta ya nos contó la mitad del reality contó que hay repechaje que ya lo decíamos Esa también nuevamente. que hay ocho que vuelven a entrar porque